cómo se compone el efectivo inicial. Este arqueo de efectivo inicial involucra arquear el efectivo que han recibido al momento de ingresar al trabajo. Como ven acá, coloca los billetes, la cantidad de cada uno de ellos que están recibiendo y el valor económico y todo esto se suma en la parte inferior, en esta casilla. En segundo lugar, así como billetes, también tienen monedas con las denominaciones vigentes, la cantidad que estás recibiendo, el total en valor, y la suma en esta casilla B, A y B se suman y te da 3195 soles, estos 3195 soles lo compara con este dato que está en amarillo que es del sistema, ¿de acuerdo? y si todo está correcto, te sale cero aquí, como en este caso todo está bien, es cero, y anotas acá la cantidad de letras. Continuamos.